Eh, bueno, el, este bar eh, fue fundado por mi bisabuelo en el año eh, 1923, el 23 de diciembre de 1923. Eh, en el 2003 empezaron a hacer eventos por el camino de cultura de la municipalidad y. Y bueno, y la gente empezó a venir, este, antes venían solamente hombres, uh -huh. años atrás, ahora está viendo muchas familias uh -huh. mujeres, criaturas, sí, es una familia, me diría yo más que un barrio. Porque a mí me llaman, o a mi señor me, me llaman por los nombres, que es muy raro en un local que, que llaman llamen por los nombres, ¿no? Mi varios años acá, sí. El sangre matamos. Sí, la verdad que sí. Y ¿Eh? del país también. Ha llegado a Barcelona. Eh, eh, eh. ¿Quién te lo llevó a Barcelona? Sí. Claro. Mira, yo estoy acá del año 86. Claro. Este, no, no alcancé a conocer los Mateos que estaban acá enfrente. Mm. Eh, pero me decían que había, en esa época había 14 trenes por día. Se vendían 100 litros de leche por día, está abierto a las 24 horas acá. Este, bueno Yo vine a partir del año 86. Eh, que había tres trenes. Estaba el de Buenos Aires, el Bariloche y el Zapalero. Y, y bueno, se trabajaba con, con el café con leche cuando venían los soldados. O sea, había a, a las 6 y media de la mañana. ¿El llevaban grande? Sí, porque sí. antes sí. llevaba todo por tren acá. Claro. Eh, entonces venían los lecheros, venían todo el mundo, venían a, a esperar la marca y venían acá, venían, esperaban el tren y venían a tomar algo acá. Estuvo Carlos Gardel, eh, estuvo Marrones, Sandrini, eh, los Visconti, los hermanos Visconti, venían acá también. Sí. Carlos Garrett, cuando bajó del tren, este, vino y estuvo sentado en esta mesa. Dice que me tiene una palabra a todos los que estaban presentados. aquí. Está ubicado en la avenida Cerri 735 y los horarios son lunes a viernes de las 11 y media de la mañana hasta las 15 de tarde, de las 19 ahora nos extendemos un poquito más vamos a estar a las 0 horas y sábado estamos de las 11 y media hasta las 3 hasta las 15 de acá bien sábado acá el domingo descansamos.